Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo sacar los signos de puntuación usando cualquier micrófono. Puede ser este de Word o el micrófono del sistema. El, de, el del sistema lo activamos con la tecla Windows más H. Listo. Entonces vamos a, a, a, a ver cómo sacamos uno que otro. Tenemos que vocalizar bien para que así se nos entienda el Sistema listo, entonces vamos a usar este Así las cosas Puntos suspensivos Como pueden ver aquí me detectó puntos suspensivos y los ha redactado, los ha escrito aquí Ahora vamos a sacar interrogación, si no lo pronunciamos bien nos lo va a tirar, va a escribir la palabra interrogación normal De lo contrario va a poner el signo de interrogación signo de interrogación como pueden ver ahí me ha puesto el signo de interrogación también podemos sacar eh, coma, eh, paréntesis eh, punto y coma y vamos a, a hacer esa práctica nueva línea el sistema operativo Windows punto y coma el sistema operativo android 2 puntos como pueden ver dos puntos me lo escribió normal debido a que no lo pronuncié correctamente en este caso le voy a decir que me escriba los dos puntos entonces para ello lo que tenemos que decir es lo siguiente dos puntos como pueden ver acá no me escribió los dos puntos eh, eh, aquí en, un, en uno de estos no me escribió, aquí no me escribió los dos puntos, aquí como pronuncié las palabras dos puntos correctamente me los ha establecido y aquí los dos puntos, ¿listo? Entonces, es decir, la, la cuestión aquí es la pronunciación. Entonces, para ello vamos a, a seguir usando, vamos a, a escribir el punto y coma y luego la coma. La explicación está bastante sencilla, coma, coma, del mismo modo, punto y coma, como pueden ver me va estableciendo eh, todo correctamente. Entonces del mismo modo pueden usar el micrófono de Word que le funciona a, también a la perfección este micrófono para que les funcione mejor deben de configurarlo aquí a mí me funciona mejor con español méxico con español españa eh, comete un poco más de errores para ello tienen que pronunciar muy con mucha con mucha precisión listo punto y coma Entonces eso ha sido todo por hoy y, y espero que me hayan entendido y este micrófono lo activan con la tecla Windows más H y lo pueden usar tanto en WhatsApp web, lo pueden usar en Facebook y lo pueden usar donde quieran y así sucesivamente pueden ir eh, estableciendo lo, los signos de puntuación, simplemente tienen que aprender a vocalizarlos bien listo, hasta la próxima, chao chao.